Hola, en un video anterior mostré cómo emitir la factura de una guía de despacho manual, o sea, una, factura, una guía de despacho no electrónica y en este video quiero mostrar cómo emitir la factura de una guía de despacho electrónica vamos a ver que es bastante más simple que la guía de despacho manual porque en el fondo todos los datos necesarios para poder facturar esa guía ya los vamos a tener en el sistema entonces lo primero que debemos hacer es ir a la página de nuestra guía de despacho en este caso acá tenemos la guía de despacho número 20 Vamos a ver el PDF, simplemente vamos a mostrar que es una guía de despacho. Ahí tenemos nuestra guía de despacho número 20 con sus valores, etcétera, y se indica que eh, este, este guía de despacho es una operación que constituye venta. ¿ya? Entonces tenemos nuestra guía y lo que vamos a hacer ahora es generar la factura. Para esto lo único que debemos hacer es ir a la pestaña de referencias y aquí tenemos la opción de facturar la guía inmediatamente entonces Hacemos clic en facturar la guía y esto nos llevará a la página de emisiones donde estarán todos los datos seleccionados. Estará seleccionada factura electrónica, estarán colocados los datos del receptor, el producto y además estará creada la referencia correspondiente al documento que estamos generando con incluso su razón que indica se factura. Entonces, lo único que debemos hacer es generar el documento y obviamente enviarlo a servicio de interno. Y eso es todo. Súper simple. En el fondo ir a referencia y hacer clic en facturar. Y con esto, si hacemos clic en ver PDF, vamos a ver que ya tenemos la factura de nuestra guía de despacho y vamos a estar usando los mismos datos que teníamos eh, anteriormente. Ahí tenemos nuestra factura, donde podemos ver que esta factura hace eh, referencia a eh, la guía de despacho electrónica eh, número 20. Y con la glosa obviamente, que le dejamos por defecto, que era se factura ahí tenemos nuestra factura asociada como siempre recuerden antes de entregar el documento actualizar el estado para verificar que estaba todo ok ahí tenemos que nuestro documento está procesado y aceptado bueno eso es la forma de facturar una guía de despacho de manera electrónica a través del de librete de muchas gracias